Ah, claro. 2023 tenés. y después hacemos la rotación. Como esta es una banca que conquistamos con el Frente de Izquierda Unidad, asume en mi lugar eh, la compañera Priscila Otón del de MST. O sea que tenés varias fiestas de la confluencia para disfrutar. Parecería que sí, porque <risa> aparte <risa> en septiembre <risa> supuestamente se va, se va a realizar otra, así que parecería Contame que sí. eso, a mí me parece increíble...